Pasando días escribiendo esta carta para ti, de alguna manera te la haré llegar. Para la chica que amo ahora soy invisible Es insoportable a la vez inevitable Porque aún no consigo borrarte de mi corazón Tu nombre tatuado quedó Una historia que escribir de esta mala situación Me daba golpe de pecho cuando estabas a mi lado Resumiendo un amor que ahora cayó en el fracaso no fue culpa mía Diciéndole a todos que me gusta más tu amiga Y los errores se pagan No estás a veces en que fallamos y cometemos el error de dejar ir a las personas que queremos sin explicarles nada. ¿sí?